Para colorear la piel como ya aparentemente lo habrán visto en el video de Sepsu, el proceso es el mismo tanto en el color blanco y negro, iniciamos clonando la capa, la saturamos con control más U, nos vamos a efectos y le aplicamos unas curvas, su acceso directo es control más M, bueno traten de no oscurecer tanto la imagen, el tono ideal es cuando no se pone completamente en negro las zonas de sombra, miren mi ejemplo, y combinaremos al último las capas para que el filtro se aplique en la capa clonada. Después con la herramienta subexponer oscurecemos, pero de cierta forma que nuestra imagen no quede en negro total, en mi opinión esta herramienta es la ideal. Después con la herramienta pluma haremos los trazados simulando los rasgos de Jutsu de Kidan. presionen tecla control para todo, es decir para cerrar un trazado, modificar el trazado o para iniciar otro trazado, es simple, miren el ejemplo, a todo presiono tecla control. Posiblemente tengan errores como el mío, pueden usar herramienta goma para corregir cualquier error, bueno, en el caso de la nariz, usaremos la misma técnica, finalizándonos vamos a la paleta de trazados y hacemos lo mismo pero en lugar de rellenar con bote de pintura, borraremos. Perfecto. Ahora, presionando la tecla control, sin soltar y dando clic izquierdo sobre la capa del trazado, nos creará una máscara de recorte, y nos vamos a la capa de la piel oscura, y presionamos tecla abajo suprimir para borrar, y nos creará un recorte de capa preciso así como se ve en el video, nos vamos a la capa del trazado y ponemos en modo de tono y listo, así nos vamos con las demás piezas es simple. Bien, como notarán en la pieza de la cara se ve muy marcada la parte superior, difuminaré esa parte para que se vea mejor, borrando parte de los trazados blancos lógicamente, con una goma difuminada, bueno como podrán ver se ve parte de la piel normal, eso no es problema, tomando la herramienta esponja se soluciona todo, la herramienta esponja, chupa el color de la piel saturándola, por si se preguntaban para qué es, bueno continuemos, como el cabello se ve muy oscuro también lo borramos, pueden meter unos filtros por si quieren que su final sea cabello blanco, pero en mi observación no es necesario, ¿por qué? Muy simple, Hidan tiene el cabello blanco, al hacer su jutsu, sigue blanco, así que no importa qué color tengas tu cabello seguirá igual, eso es lo que pienso así que pues es de cada quien, yo haré unos ajustes para hacerlo más brilloso, pero como ya lo dije, no es tan necesario, bueno este fue el efecto Hidan, espero les haya gustado, nos vemos saludos de Samus. Disfruten el resto del video.